Muchísimas gracias, Amado. Eh, a propósito de la pregunta del día, hay muchas personas que nos han escrito que le vamos a leer en un momentito. Mire, uh, quiero poner algunas breves declaraciones del señor Domínguez Brito. En tiempos anteriores, realmente las posiciones que se asumen en determinados momentos... No, eh, nos dice el nivel de coherencia que tenemos en torno a lo que nos sucede y, por supuesto, a nuestro comportamiento y hoja de vida. O sea, hoy no podemos hacer una cosa y mañana otra totalmente distinta a lo que se supone que tenemos como visión sobre los temas. El señor Domínguez Brito, como vocero de la bancada oficialista del PLD y las denuncias y las solicitudes que está haciendo a la Junta Central sobre algunos candidatos o el tema, de, el tema del narcotráfico que está totalmente pues, en la palestra al día de hoy, a propósito de que estamos a unos 17 días, 17 son, Fulvio, 18, 18 días de, de, la, de las campañas electorales. Vamos a escuchar al señor Domínguez Britos, Brito, que hay que recordar que fue quien... ...incendió, quemó una goma... ...una gorra del PLD... ...y la bandera también... ...entonces como que hay cosas que uno no las entiende... ...vamos a escucharlo... ...Carolina... ...aquí hay drogas en los barrios por los peajes... Si ...aquí hay drogas en los barrios por los peajes... ...aquí sabemos que si en materia de migración... ...hay un fluido enorme... ...es por la corrupción... ...si vamos a la crisis eléctrica... ...grandes contratos... A base de sobornos. Si nosotros vamos a los hospitales, un médico se puede llevar algo y se muerda. ¿Por qué el procurador está aquí? Porque no es posible que el esfuerzo suyo, suyo de cada uno de la gente que trabaja aquí, que el esfuerzo suyo se quede en bolsillo. Ya tenemos 20 años en el poder. Lo que usted iba a acumular, si no lo acumularon, ya no jodan más. No sigan provocando vergüenza en esta sociedad. Aquí se ha probado, honorable magistrado, se ha requete probado una cantidad insuperable de bienes inmuebles, de compañías, de constructoras, de aviones, de miles de cosas que no se obtienen con simple salario. Yo necesito, Feli, que tú me apoyes a lo interno del partido. Necesito ganarle a Danilo Medina, a Radamé Segura y a que Pérez. Y yo le dije, don Miguel Brito, yo no puedo hacer eso. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Hacer polvo, bueno. hacer polvo de lo que no sirve. Ceniza para los corruptos. Ese, ese era el Domínguez Brito bueno. Eh, bueno, hay que ver si, si no, ciertamente que era, que era bueno, el bueno. Que, si fue el, bueno. Que, el que él quería vender. Vender. Exacto. Porque el ya bueno. tenía Ahí toda esa historia acumulada. Vender. Detrás. Entonces, nosotros nos preguntamos, <risa> señores, y tengo algunas imágenes ahí de quien acompaña a Domínguez, Brito, a Domínguez Brito en esta rueda de prensa, nada más y nada menos que al santo temisto Clezmonta, acusado de, de lavado de activos, de corrupción, de sobornos. Que se dio la denuncia, precisamente le hiciera Nuria Pierre en ese momento, que aún estando en Najayo, el señor le seguía nombrando y haciendo sus funciones como ministro. Salió en libertad, nueve meses de visitas periódicas, 15 millones de fianza para salir. Y hoy está dirigiéndose al país como todo un honorable. Ahora, en el caso del señor Domínguez Brito, hay algunas imágenes ahí de Temo. ¿Cómo nosotros hablamos de independencia de los poderes? Cuando un procurador del Partido de la Liberación Dominicana, porque aquí no hay quien me diga que si el procurador pertenece a un partido político, ¿qué capacidad tiene para juzgar y sancionar? Tiene mucha, si es un hombre sí. honrado y un hombre vertical. Y yo sí. te voy a decir una cosa, uh -huh. Durante 25 años que desempeñé funciones en el Ministerio Público, reto a cualquiera que me diga que tomé una decisión basada en la condición política de alguien, a favor o en contra. Amado. ¿Por qué? Porque yo colgaba mi traje de político y me ponía la toga de magistrado. Esas son excepciones. Está y tú puedes decirlo historia. a boca llena está y ahí. estás ahí, y mi, estás mi ahí sentado está ahí. y lo dices con toda la responsabilidad claro, porque, que te caracteriza, porque, pero porque puedes hacerlo. Sí, sí, sí, claro. claro. Entonces el señor, el, el señor e. Domínguez Brito, al lado de una persona que fue imputada y que de manera descarada, señora, hay que poner esas imágenes para no olvidar, que de manera descarada se burlaba cada vez que los medios eh, le pasaban cámara riéndose, haciendo señas, haciendo los símbolos del PLD. ¿Cómo nosotros podemos hablar de independencia de los poderes en la República Dominicana? ¿Qué garantía nosotros hemos tenido? Tanto del caso de Domínguez, de Domínguez, cuando Domínguez Brito, miren, miren, miren ese señor, un señor que está siendo dirigido a Najayo, miren lo muerto a la risa cada uno de ellos, burlándose. Diciéndole a la gente, miren esa risa burlesca de ese caballero, Entendido. diciéndole aquí no va a pasar nada, nosotros somos los que mandamos. mírelo ahí al lado de Domínguez Brito en la rueda de prensa en el día de ayer. Presidente ayer del partido de la liberación Premiado dominicana. para ser presidente del <ríe> partido de llevaban. la liberación dominicana. <ríe> o sea, tú haces las cosas incorrectas, ilegales, toda... afectando a un pueblo y a toda su ciudadanía. Esa foto, la, la de él dando el saludo eres... de victoria. Sí, lo, lo pueden poner. Y tú eres premiado siendo presidente bajo amenaza del partido atiende, oficialista atiende. bajo mira, mira, amenazas mira. de que iba a hablar y de que iba a caer todo el mundo y de que iba a hacer cartas y que empezó a mandar cartas al palacio cuando estaba en Najayo. Y hoy se llenan la boca hablando de narcotráfico. Pero se llenan la boca a 17, 18 días de las elecciones. Domínguez Brito tenía meses y años, tal vez cuando fue Domínguez procurador. Pero no tocó, midió tocó. Ese, ese, ese evento cuando él se, poni, se exponía a eso. Eh, ¿te en te ese momento, sí, porque eso hace dos días, tres días. Esa rueda, ¿La de, rueda de prensa. prensa? Sí. O sea, que no midió el hecho de tener a Temo al lado. No, no, eh, okay. de, de medir lo que él, a lo que él se exponía, porque, figúrate... El daño que le la representación decirlo. que tiene ahora el PLD en esa imagen de rueda de prensa es que Domínguez Brito representa la moral y honra del PLD. Pero representa la moral y honra. Entonces ponemos de lado, ponemos ahí al lado la división de los poderes. Estamos hablando de un hombre que fue procurador. Y es lo que y decía que cuando Mario en sus manos estuvo las investigaciones del abusador y que admitió en hoy mismo de que... que debió él dejarla se... de lado, que falló y de... O sea, entonces... Cuando tú tienes a una persona que fue procurador, que es del partido del oficialismo, ¿a quién va a sancionar? Es lo mismo que Yanala, lo que nosotros hemos venido Yo diciendo acá. O nosotros necesitamos, Francis, sí. una división real de los poderes. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que en República Dominicana haya sanciones para los corruptos? Y por eso estamos a nivel internacional en las posiciones más bajas cuando se habla de transparencia y sanciones. ¿Qué iba a, Mira, a decir, Francisco? no, eh, recordar que Domínguez Brito, siendo procurador, y en la eufórica manifestación que aparece en el Expo contra Félix Bautista, el mismo día que se vencía el plazo a las 12 de la noche, se hace. estaba a las 2 de la tarde en el Palacio Nacional el imputado, sí. hablando con Danilo Medina y convirtiéndose a eso de las 5 y media, o cuatro y media, en el candidato oficial del PLD para la provincia de San Juan. Entre Danilo y Feli se reunieron. Mientras tanto, en la Procuraduría se mandaba el mensaje y el Procurador a las seis de la tarde convocó a una rueda de prensa. Es a partir de ahí que yo califique en este programa cuando me tocó criticar eso. Todo lo que hemos visto del ataque desde el poder político y el Estado al poder judicial. Dijo Domínguez Brito, dijo Domínguez Brito, no creo en esa Suprema Corte de Justicia. Por esa razón la Procuraduría General de la República no asumirá el sometimiento de Feli Bautista. Pero qué, ¿Pero qué tú sabes... Él escondió que lo que pasa es que era el senador ya de esa tarde misma, de su propio partido. En acuerdos malvados. O sea, entonces, lo que yo quiero dejar planteado sobre esta mesa y sobre la gente que nos está mirando. Señores, la no, es que memoria, no es real. No es real ese interés que vemos en los últimos días de los santos que están poniendo sobre la palestra el tema del narcotráfico. De los que, meses de los y años, años callados y no decían esta boca es mía y el caso del señor Yanil deben de decir y también pedir a la junta y a los organismos de investigación de nuestro país que investiguen cuánto eh, entregó el señor Yanil cuando era eh, sí <ríe> cuando, cuando <ríe> fue eh, funcionario del partido PRDP en alianza señores el que tiene techo de cristal no puede estar tirando piedra. Se ha dicho eso. Bastante. No olviden. Cierro poniendo la imagen. No olviden cuál fue la función. De Domínguez Brito en este país. señores, procurador. Y hoy sale en representación. Que siempre lo hemos sabido. Para hablar de un tema. Que cuando él estuvo siendo procurador. No puede exhibir grandes logros. Bueno. Y que quemó una gorra. Diciendo que el PLD era no un, uh, eh, sí, que era un el PLD era un partido de corruptos porque estaba molesto y hoy está con ese que fue encarcelado y que fue puesto en libertad el señor Temístocles Monta. Y bueno, mira, gracias, un, gracias Carolina. Los, Vámonos a la pausa, señores. Tenemos era uno de los candidatos. Ah, tenemos de una llamada de los delfines. Delfine, de los delfines ¿eh? de, lo delfine de Danilo. Buenos días. Pero no le garantizaba lo ga Danilo lo, lo que le garantiza a Gonzalo. Buenos días. Buenos días. siempre sí. Buen día, caballero. ¿Quién nos habla y de dónde? Aunque a veces lo veo... Ay, se cayó. Vuelva y llame. No, se oye no, como en el fondo, allá no, lejos. No, ¿No me están oyendo? Ahora sí. Ah, siempre veo su programa. Aunque no estoy muy asido a llamar. Siempre veo a Julio, pero yo considero el de julio porque yo sé que es un dirigente del PRM y que es lo que tiene que hacer es defender su partido. Pero esa, esa, eso de corrupción... Eh, es cierto, hay corrupción, hay corrupción y se habla de corrupción. Pero cuando fui yo de ahorita de la corrupción del PRD, no se recuerda que ese partido PRN, PRD que no se dice con cositas, no somos tontos. Ahí está el Puerto media que se donde se anunciaron grandes corrupciones y hasta se dijo cuando se quemó el arroz: que el Puerto quemó el arroz, para Oye, que qué de importar tres tareas de arroz. Y parece que fue verdad porque después la tiene que investigar que por qué se, se hizo eso, señor. Y un, muchísima, Sobre muchísima, el arroz tiene que investigar dolor. por qué se Uy, hizo usted, eso. Uy, Puerto Mejí, Puerto Mejí eso, Chime, y, eso y una y cosa usted, no usted, justifica usted, la usted, otra, señor. Una cosa no justifica la pero, otra. Habían no, pero, corrupto también. Sabes, Habían yo, corrupto pero, también. Sabes, Habían yo, pero, corrupto nosotros, también. Una cosa no justifica no, la no, otra. No, no, no, no, no, no, no podemos justificar no la, la corrupción en ningún gobierno, en ninguno. No la podemos justificar, no la justificar en ninguno. Entiéndase eso. Son corruptos, tienen la ley que Julio? atacarlo. Tiene déjalo, que haber independencia de la ley. Tiene que haber independencia de la ley. Estado de Derecho, entiéndase. No justifique corrupción con otra corrupción, señor. Está ahí el amigo todavía. Ok, vamos a